Un lujo espectacular. Vamos a buscar con Cristian Río, a ver si, si hay muy buena pesca. Bueno, ahora vamos a mostrar las cosas que tiene Julito en el negocio. Fíjense, si se olvidan el carbón, el copo, la carnada, acá tenemos las mojarras, lombriz, pasta. Fíjate, ¿eh? tenés todo, mira, riles, cañas, línea, lo que tengas. Si te lo olvidas, acá está. ¿Eh? Es kilómetro 110, ruta 2. Bueno amigos del pescador, acá estamos, esperando que nos abran la tranquera, Laguna La Orfilia, Altos Verdes. Acá estamos con el guía Cristian Ríos, Miguel Corrado, Mariano Noya, Marianito Noya. Bueno, ¿cómo estamos para hoy? Sí, hoy tenemos buenas condiciones con un viento que va a soplar del este. Tenemos que para para hoy, Maco. Las posibilidades las tenemos todas. Yo ¿eh? no. comiendo muy bien el pescadito, así que bueno. Vamos. Para la gente que te quiera contratar, los servicios. Para el que quiera venir, lo puede ser a través de mi Facebook, como buscándome como Cristian Río, contactarse conmigo. Y bueno, eh, los resultados están a la vista, Maco. La pesca bien excelente. Bien excelente. Y ahora después van a ver las imágenes que le vamos a mostrar. Y bueno, así que ahí ya tienen los datos. Para hacer una pesca de pejerrey. Bueno, y vos Marianito de Elisa, si alguien quiere contratar tu servicio en el salado o en las zonas que te mueves. Eh, bueno, vamos, sí, el número mío es 2241 557935 eh, O me pueden encontrar con el Facebook no haya pesca mariana. Parón. Eh, bueno. Después estoy manejando bien el salado. Lo que la Lisa no es el Salado. ¿no? Bueno, eh, para la gente que le gusta la pesca de Lisa, en febrero, marzo, abril, que son meses muy lindos, ahí tienen a Marianito. Bueno. Cristian, seguimos esperando que seguimos nos abran y, y después les mostramos cómo está la laguna. Dale. Gracias por todo, para la gente del Pescador TV. No, pesca y Aventura y de Gabriel López del Pescador. Acá vemos, eh, Laguna San Lorenzo. Estamos ahora, miren qué hermoso lugar, qué linda que está la laguna. Vamos a hacer un poquito de pesca de pejerrey y luego vamos a ver si vemos las lisas por algún lugar. Eh. Miren qué linda está. Eh, laguna San Lorenzo, hermosa. a dos boyas sumergidas a ver uno por adelante uno por atrás compañero de la mano de Mariano eh un pescadito muy entero y acá viene el otro espectacular uno por un lado, otro por el otro y ta tan ta tan Marianito, este te agarró comiendo, eh, y mirá qué pescado, eh. De lo que empuja acá. Justo me agarró la línea, pero bueno. Ahí quedó, mirá. Pescadazo, amigo, eh. Pescado superando cómodo. Los 35 centímetros, sí, eh, sí, Majito. El mejor pejerrey del momento. Vamos todavía, momento épico para un buen colegón, eh. No, gracias a vos, amigo. Uno de los que empuja para el compañero, eh. Mirá dónde estamos acá, eh. agua cristalina un pescado muy enterito, Miguel. A verlo a la cámara. Qué pescadito, compañero, eh. De la mano, ni más ni menos, Miguel Ángel Corrado. Gracias por venir, compañero. No, por favor, gracias por tu invitación. Muchas gracias. A ver, la verdad, te tengo que decir algo. Sos el top ten, papá. Eh, eh, mira, mira, pescado Maquito. que Me hace venir a pescar y del piquito, mira, mira. No, una locura, amigo. Mirá. Y te lo voy a llevar a la cámara para que las imágenes no mientan. Lo vuelvan a decir todo, compañero. Mira. Ahí lo tenés, ¿eh? Y un super te... pescado para Maquito hoy. Esto se devuelve, ¿no? Y es un pescado que la laguna merece tenerlo, gracias a Dios. Mirá. Y del piquito. Somos Correcto en lo que hacemos, compañero. Decime ¿Sí quién te devuelve un rey de este tamaño. Una locura, amigo. Mirá. Se, se, se fue se solo, amigo. Se descapó. Qué bien que hacemos las cosas Difícil, pequeño, pero no imposible, me compañero. Y cuando venga el de Kilo hoy, lo voy a devolver también. Al agua espectacular. Al agua. Seguimos. Se Otro pescadito más, compañero. Acá empujando y empujando, ¿eh? Y no deje de empujar. De lo bueno, ¿eh? Mirá. un pescadito hermoso. Para Miguel. Mirá. ¿Qué tal tienes? Hermoso. Un pescadito muy entero Miguel, eh. 28 centímetros a puro furor. Espectacular, y allá tenemos otro en vivo, eh. Pero chiquito y Uy. Chiquito y chiquito. Mirá, ya tengo otro yo, mirá. Tráemelo, María, me haces el favor que estamos filmando en vivo. Colaboración, un colaborador de lujo para mí hoy, eh. Vamos, Mariano. Alto, esto es el Camping Orphilia Laguna San Lorenzo. Ni más ni menos, eh. Marianito no, ya. Otro más. Otro más que vio la trompa al bote. Y... Mira que lindo, Bien ahí. Otro pescadito. Y come que va. bien, eh. Ahí como se ve, se ve que este come bien, ¿eh? este, este no sé si lo vamos a salvar, vamos a hacer no, lo, no, no. lo imposible. No, ya me... pero... ah. no creo, este no lo vamos a poder salvar, compañero. Bueno, otro más. Laguna, San Lorenzo, entrando por la orfila. Guía, Cristian Río junto a nuestro gran amigo Mariano. El top ten de la zona. Vamos. Bien ahí, ¿eh? Bueno, acá con Cristian, con otro lindo pescadito, acá en... Laguna Salones, otro de medida para el señor, mirá, muy bien, como el que sacó Pescarito. Miguelito. Muy enterito, Maco. Muy bien, te felicito, eh. muy bien, Gracias, eh. qué gran guía. El primero. Bueno, escúcheme, guía, servicios para que vengan a pescar este hermoso pejerrey. Para el que quiera venir a hacerlo puede a través de mi Facebook buscarme como Cristian Ríos eh, y a la vez mismo hacerlo a través del pesquero, el teléfono es 2241. 28, 51, 43 Y si no el mío, 11, 26 89, 19, 59 Bueno, hermoso pejerrey de ¿Te medida tener en cuenta, Maquito Toccherito, eh Excelente Bueno, ahora me vas a hacer caso Quiero que lo saques al ser el lindo pejerrey de medida Y lo devolvamos al agua para que la gente vea que nosotros devolvemos Para que la gente venga y pesque estos hermosos pejerrey Vamos a hacer ¿Vamos? la devolución, Maquito Dale, al agua, como se debe Mirá ¡Qué Hermoso, o oh, no, seguimos pescando. Amigo. Dale, estamos día 30, de la mano de Mariano, ni más ni menos, amigo. Un pescadito para devolver, compañero. Muchísimo pescado para devolver para el que venga a buscarlo. Acá estamos, Camping La Orfilia. Hola, amigo, Maco querido. Estamos bárbaro esperando al matungo, maquito. Ahí. Ya viene, ya viene, tranquilo, todo tiempo. Ya, ahí viene la gancha con todo para acá. Espectacular. Ahora, qué estamos? Seguimos. No pescamos nada. Ya está. amigo. Bueno, Maquito. Seguimos con otro más de medida. Mirá el agüita, ¿eh? la agüita, ¿eh? No, transparente, hermosa. Un pescadito muy combativo, ¿eh? Espectacular, Maquito. Espectacular. Y por detrás vemos los bulos, miren, los bulos de Lisa. Es Vamos a hacer terrible. manda besitos y nos vemos el año que viene amigo bien ahí para los próximos clientes que vienen muy bien ahí mira lo que te da esta hermosa laguna un pejerrey tras otro acá con el guía cristian río y el guía también nuevo marianito Metiendo excelente calidad de pescado. Para devolverlo, compañero, es un pescado que está en 27, maquitos, pero hoy vinimos a divertirnos entre amigos, como debe ser. Así es, Cristian. Además, ¿Eh? Te felicito. Tu servicio full, full. Muchas gracias, bueno, Maquito. Y ahora que te des un nuevo compañero también como guía. Acá el compañero. El futuro de la laguna Orfila. Salones. Hay que darlo de vuelta para que el cliente lo busque, Maquito. Sí, yo siempre digo, hay que devolver hasta los de 30 centímetros. Espectacular, 30 arriba, amigo. Que... Vamos. La... Pesca, Maquito. A ver con qué nos venimos. A ver. Hizo un lindo bulo. Un pescado. Para respetar, Maco, eh. Vamos a ver. Acá en aguas cristalinas. Eh, uno metiendo. De 28. Está excelente, 28. compañero. Calidad de pescado, ¡guay! que Está Mira. intratable, el compañero, ¿eh? Y sin copo. ¡Qué locura, amigo, ¿eh? Laguna esto, San Lorenzo. Esto se los dedico a los mejores guías de la Laguna, Orfía y San Lorenzo, Cristian y Mariano. Los nuevos top ten del momento. Muchas gracias, amigo, ¡qué ídolo, ¿eh?